¡Hola! Iniciamos una serie de vídeos en los que vamos a ver el funcionamiento y a aprender a diseñar las unidades gráficas basadas en teselas. Las teselas son cada una de las piezas con que se forma un mosaico y la traducción inglesa style tile. Estos gráficos se utilizaban en las consolas de videojuegos de los años 80, como por ejemplo la NES de Nintendo. En estos vídeos vamos a aprender a diseñar una unidad de procesamiento gráfico de este tipo y nos vamos a inspirar en la NES de Nintendo. La unidad de procesamiento gráfico de la NES se llamaba la PPU, Picture Processing Unit, y aunque no vamos a hacerla exactamente igual, nos vamos a inspirar en ella y hacerlo parecido. De hecho, si tienes una FPGA, puedes implementar los circuitos que aquí se describen. En los siguientes vídeos tendremos más información sobre cómo implementar estos circuitos, y en las notas de este vídeo iré poniendo más información. Aunque puedes ver este vídeo para tener una idea general, si quieres implementar estos diseños, te recomiendo que antes veas el vídeo del controlador VGA. El controlador VGA es necesario para entender cómo funciona y también para poderlo implementar en una FPGA. En este vídeo se explicaba el controlador de VGA y había uno siguiente que se explicaba la simulación para comprobar que los cronogramas y los tiempos eran correctos. Luego hay una serie de vídeos que también son muy importantes en los que explico las memorias y cómo mostrar imágenes en la VGA. Este vídeo de hoy se va a basar en estos anteriores, así que te recomiendo que los veas o que los entiendas. El primero de ellos era una introducción a las memorias y a las imágenes y cómo mostrarlas en una VGA. En el siguiente vídeo se explicaba la cuadrícula y cómo optimizar los recursos utilizando una cuadrícula y cómo acceder a las memorias teniendo una cuadrícula. Este vídeo también es muy importante, aunque este vídeo se hacía suponiendo que teníamos numeración decimal. En el siguiente vídeo se explicaba cómo mostrar una imagen en cualquier parte de la pantalla y esto está muy bien para lo que se llaman los sprites, para que por ejemplo el fantasmita se vaya moviendo a donde yo quiera que se mueva ya en el cuarto vídeo se explicaban las cuentas en binario, que es como se usa realmente. Estos eran para hacerlo un poquito más fácil al principio, pero ya a partir de aquí se utilizan cuentas en binario, que es como vamos a hacerlo en estos vídeos. Te recomiendo que repases los números binarios, los números hexadecimales, y que también puedas tener a mano una calculadora como la de Windows, por ejemplo, que tiene una opción que es de programación en la que las conversiones entre hexadecimal, binario y decimal se hacen muy fácilmente. Había un quinto vídeo en el que se ampliaba la imagen y esto también es muy importante y vamos a verlo aquí, como ampliar, por ejemplo, el laberinto en este caso. Y luego venía el sexto vídeo que hablaba de las imágenes en color. En particular, la segunda parte de este vídeo que se habla de las paletas es muy importante para lo que vamos a ver en esta serie. Así que te recomiendo también que lo veas, porque todos estos conceptos no se van a volver a explicar, aunque se van a hacer referencia durante los vídeos. Finalmente, en el séptimo y último vídeo se explica cómo mostrar imágenes en color utilizando una única memoria. Este concepto es imprescindible para entender la PPU de la NES, ya que como veremos, algunas de las memorias de la PPU funcionan de la misma manera. De todos modos, puedes ver este vídeo y luego lo que te haga falta lo puedes volver a repasar. Como dije, nos vamos a inspirar en la NES de Nintendo. Este es el modelo de Japón y este es el modelo de Estados Unidos y Europa. En esta consola, por ejemplo, estaba el juego Super Mario, que es bastante conocido. Por dentro, la NES tiene una tarjeta electrónica de este tipo, en el que tiene una CPU, el microprocesador, el 6502, que es de 8 bits. Tienes también otros vídeos de arquitectura de computadores, pero en este caso no es de este procesador de 8 bits, sino uno de 32 bits, que es el RISC-V. De hecho, la idea mía es que utilicemos el RISC-V como procesador y que luego utilicemos la unidad gráfica, esto que vamos a ver hoy y en los siguientes vídeos, en los que mostraríamos los gráficos del sistema. Tendríamos la CPU, que es la que hace el juego, digamos, y la PPU es la que muestra el juego. El nombre de la PPU viene de, de las siglas en inglés Picture Processing Unit. Si nos fijamos en esta tarjeta, aquí hay dos memorias RAM de 2 kilobytes o kibibytes cada una. Esta era para la CPU y esta era para la PPU. Y por último, bueno, hay otros chips que no vamos a entrar en ellos. Si nos fijamos, la tarjeta electrónica tiene aquí un zócalo donde se introducía el cartucho. Este cartucho tenía la memoria de programa, que es la que lee la CPU, y las memorias ROM también de los gráficos. Entonces cambiando el cartucho se podía jugar a juegos distintos y se visualizaban distintos gráficos. Una de las ventajas de la NES es que el cartucho, como es una placa electrónica, podría incluir aquí más memoria y más recursos electrónicos y así podría actualizar una tarjeta antigua con hardware nuevo. Esto es una de las cosas que hizo que durase bastante esta consola. Aunque la NES no tenía salida de vídeo VGA, sino salida de vídeo compuesto, nosotros vamos a hacer nuestro diseño con VGA, ya que son más habituales en las tarjetas de FPGA y además tienen los tutoriales sobre la VGA. Como ya hemos visto, la VGA tiene 640 columnas de píxeles y tiene 480 filas de píxeles. Esto hace más de 300.000 píxeles. Si nos fijamos, 640 en hexadecimal es 280 y este es el número en binario. Si en vez de coger los 640 columnas, escogemos las 512, este área nos daría 245.000 píxeles, más o menos, y la ventaja de escoger 512 es que 512 es una potencia de 2, es 2 elevado a 9. Necesitas 9 bits para representar las columnas de aquí. Si nos fijamos, es el número 200 en esa decimal y vemos que es un número redondo, que tiene un 1 y lo demás 0. Por eso es una potencia de 2. 480 no es una potencia de 2, aunque es un número bastante redondo, digamos, es 512 menos 32. Y vemos que tiene muchos ceros por aquí. La NES, sin embargo, tenía un tamaño más pequeño. Tenía 256 columnas por 240 filas. Esto hacen unos 61.000 píxeles. 256 es 2 elevado a 8, es un número también potencia de 2, un número redondo. Y 240 no es potencia de 2, pero bueno, también es bastante redondo, es el número F0. Las filas y las columnas de la NES son la mitad de la VGA si tomamos 512 columnas de la VGA. Por tanto, es la cuarta parte de la superficie. Así que nosotros lo que vamos a hacer es pintar la NES... Y en vez de 256 por 240, la vamos a multiplicar por 2 los píxeles. O sea que cada píxel van a ser dos filas y dos columnas, o sea, cuatro píxeles. Como hacer una imagen el doble de grande, ya lo hemos visto en un vídeo anterior. Y lo que vamos a hacer para aprovechar la pantalla y tener los gráficos más grandes, es verla en pantalla completa, aunque dejemos por aquí un hueco en negro. Entonces ya hemos determinado el número de píxeles. Ya sea los aproximadamente 61.000 de la NES o los 245.000 de la VGA. Ahora nos planteamos cuánta memoria vamos a necesitar si queremos mostrar una imagen de este número de píxeles. En los vídeos anteriores ya hemos visto cómo mostrar imágenes a partir de una memoria. Con esta información vamos a ver de qué tamaño sería la memoria que va a guardar esta imagen. Aquí tenemos los tres casos, la VGA de 640 por 480, luego la de 512 por 480 y luego la de la NES que es una cuarta parte de esta de aquí. O sea, son 61.440 píxeles. Ahora vamos a ver cuántos colores representamos por cada píxel, es decir, cuánto ocupa cada píxel en la memoria. Por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es decir, bueno, vamos a representar RGB 888, esto también lo hemos visto en los vídeos anteriores. Si tenemos una imagen 888, tenemos 24 bits. 3 x 8 24. Y por lo tanto, con 24 bits puedes conseguir un número mayor de 16 millones de colores. Como 8 bits es un byte, 24 bits son 3 bytes. Por lo tanto, si multiplico estos 300.000 píxeles por los bytes, me sale unos 900.000 y pico bytes, que dividido entre 1024, que son los gibibytes, me sale justo 900 KB, que son lo que serían 900K de memoria, lo que necesitaría para dibujar una imagen en una pantalla VGA de 640x480, utilizando 24 bits de colores. Si utilizamos unas pantallas más pequeñas como esta, pues un poquito menos, y para la NES serían 180, que es 4 veces menos que 720. Y aquí esto sería todos los colores que se pueden representar, que son más de los que nuestro ojo puede distinguir. Y aquí vemos como una imagen colorida, cómo se representaría con este niveles de colores. Aquí tienes el enlace de donde he sacado estas imágenes. Vamos a reducir el número de colores. Por ejemplo, utilizar 12 bits, 4 bits para cada color. Por ejemplo, algunas tarjetas de FPGA tienen 4 bits para cada canal de color. Y entonces son 4096 colores. Estos serían todos los colores que se representan. Si te fijas en la imagen, tiene un poquito menos resolución de color que la anterior. Pero bueno, con esto es suficiente y uno casi no nota las diferencias. Si utilizamos 12 bits, que son un byte y medio, pues necesitamos justo la mitad de la memoria que necesitábamos antes. Así que para la NES necesitaríamos 90 k Vamos a intentar reducir un poco, entonces en vez de utilizar 4 bits para cada color, vamos a utilizar 3 bits para cada color. Nos sale 9 bits y estos serían los colores que podríamos representar, 512 colores. Si nos fijamos, aquí ya podemos distinguir que los colores ya se ven saltos, por ejemplo, comparado con la anterior, ya los saltos se aprecian un poco más, pero aún así está bastante bien. Para este caso, necesitaríamos una memoria todavía de 67 k para la NES y 270 para la VGA, bien vamos a reducirlo un poquito más, por ejemplo si utilizamos 332 que es un byte exactamente que eso puede ser más conveniente porque las memorias no siempre podemos disponer de una de 9 bits pero de 8 bits son más comunes tendríamos 256 colores y esta sería la imagen Tampoco perdemos mucho porque aquí realmente lo que perdemos es un bit del color de azul que parece que es el que menos distinguimos. Esta serían la memoria que necesitaríamos, la memoria RAM, 60K para la NES. Bien, bajamos un poquito más y si ponemos el RGB222 tenemos 6 bits de color y tenemos 64 colores posibles que son estos. Aquí ya vemos que la imagen se ve con bastantes más altos de color. Si la comparamos aquí vemos que hay un poco de diferencia, ¿no? En este caso ya hemos bajado un poquito y tenemos 45K para la NES. Fíjate que comparado con la inicial pues es bastante menos. Vamos a seguir el siguiente paso que sería 111, que serían solo 8 colores. Estos 8 colores de aquí y aquí sí que se ve que la imagen se ve bastante pobre. Esto lo vimos ya, como te digo, en el vídeo de imágenes en color. Así que con 111 tenemos estas capacidades de memorias que necesitamos. Entonces, para este tamaño de memoria de la NES, utilizando RGB332, que es un byte, 8 bits, que son los típicos de las memorias del tiempo de la NES, necesitaríamos 60K de memoria RAM. Nos podemos preguntar, ¿esto es mucho o es poco? Pues como todo depende. Ahora no es mucho, sin embargo, si lo haces con una FPGA incluso de ahora, de este tiempo, en 2021, no todas las FPGAs tienen esta memoria. Así que es algo a considerar. Y de hecho, aquí te pongo un enlace de los precios de la memoria en el tiempo. Esta gráfica la he sacado de ahí. Y en el año en que la NES en Japón salió, era 1983, y las memorias RAM costaban más o menos 2.000 dólares el megabyte. Por lo tanto, haciendo la regla de 3, una memoria RAM de 60 kB serían unos 120 dólares. 120 dólares es bastante para esa época. Fíjate que la NES en aquella época costaba 60 dólares. Una memoria RAM de 60K habría costado el doble del precio de venta de la NES. Por tanto, si se hubiese utilizado una memoria RAM de este tamaño para mostrar las imágenes, la NES habría sido un proyecto económicamente inviable. Y uno podría decir, bueno, pues vamos a utilizar una más pequeña como esta. Esta de aquí, que serían, utilizando la regla de 3, unos 45 dólares, nos daría unos gráficos Bastante limitados y solo con 8 colores. Y aún así, esta memoria habría costado el 75% del precio de la consola. Lo que habría seguido siendo inviable ya que habría incrementado su precio considerablemente. Así que tenemos que buscar una alternativa a esto. ¿Y qué hicieron los ingenieros que desarrollaron la NES para optimizar los gráficos y reducir el uso de la memoria RAM? Por un lado, la memoria RAM es más cara que la ROM. Por tanto, una opción es intentar reducir al máximo el uso de la RAM y sustituirla por memoria ROM. Esto veremos cómo se hace en los siguientes tutoriales. Otra herramienta es ampliar imágenes. Esto de ampliar imágenes ya lo vimos en el vídeo quinto de imágenes y las memorias. Vimos cómo pintar el laberinto y el fantasmita del Pac-Man. En ese vídeo vimos que estas memorias son memorias ROM y por lo tanto son más baratas que las RAM. Por ejemplo, esta memoria es de 32x32 que hacen 1024 bits que son 128 bytes, y por otro lado la memoria del laberinto se ampliaba para cubrir toda la pantalla. Y en ese ejemplo era una memoria de solo unos 40 bytes. Con estas dos memorias hacía ese ejemplo. Claro que este videojuego es un ejemplo y que habría que ampliarlo, pero se puede ver el mecanismo. Por último, otra técnica muy utilizada y que ya hemos visto es el uso de paletas de colores. Esto lo vimos en el vídeo 6 de las imágenes y también en este circuito había un pequeño ejemplo en el que se utilizaba una paleta muy sencilla. Con esto se hacían videojuegos como el Super Mario, la leyenda de Zelda y la aventura de Kirby. Estos videojuegos dan una variedad de color mucho más amplia que esta que habíamos hecho con solo 8 colores. Y esta además necesita mucha más memoria como hemos visto. Entonces, ¿tendría alguna ventaja utilizar una memoria RAM para toda la pantalla? Como inicialmente planteamos. La respuesta es que puede que sí. A esta memoria RAM se le llama frame buffer y tiene muchas ventajas, ya que puedo mostrar lo que quiera en la pantalla. Eso sí, al coste de utilizar una memoria RAM mayor y por ejemplo podría mostrar deformaciones y cambios de perspectiva que con gráficos basados en teselas de este tipo sería muy difícil de implementar si no imposible. Sin embargo, hacer estas transformaciones no solo requeriría de una memoria RAM mayor, sino también de una capacidad de computo gráfico con mucha mayor complejidad. Los gráficos basados en teselas también simplifican mucho el cálculo gráfico. Por último, volviendo a la placa de la NES, vemos que la memoria gráfica era solo de 2 KB, al igual que la de la CPU. En aquel tiempo 2K eran unos 4 dólares, un precio mucho más asequible que utilizar un framebuffer. Pero, ¿dónde está el resto de la memoria? Pues en el cartucho. El cartucho tiene la memoria ROM de las imágenes, que en las versiones más sencillas era d 8K. Esto tiene otra ventaja añadida, que la memoria ROM no está en la consola, sino en el cartucho, y por tanto el precio de la consola se puede reducir, aunque bueno, aumenta el precio de los juegos. Muy bien, terminamos este vídeo de introducción aquí para no alargarlo mucho más. En el próximo vídeo veremos cómo implementar los gráficos del fondo. Para tener un adelanto, con ello podrías implementar en una FPGA el fondo de videojuegos como el Super Mario, Pac-Man y la ardilla nova. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que pronto pueda tener el siguiente vídeo de la serie. Un saludo.